Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo generar el certificado Apple Push e incluirlo en nuestro servidor de IMT Lazarus. Para ello, el primer paso que tenemos que hacer es, dentro de nuestro servidor de IMT Lazarus, ir al menú de configuración, general y luego buscamos la opción de IMT Lazarus MDM. Desde aquí buscamos la opción MDM CSR, que no es más que Certificate Signing Request, CSR, y le damos al botón de obtener CSR. Esto nos descargará un archivo en nuestro ordenador que deberemos guardar y utilizar en el paso siguiente. El paso siguiente es ir a la página de identity.apple.com y acceder con nuestra cuenta de Apple. Si no tenemos una cuenta creada, podemos crear una nueva y acceder. Una vez dentro, veremos esta pantalla donde le daremos al botón de crear certificado. Después de aceptar las condiciones y términos de uso, le daremos al botón de aceptar y en notas podemos poner el nombre de nuestro colegio. Seleccionaremos un archivo de nuestro ordenador que es el que nos hemos descargado en el paso anterior y le daremos al botón de subir o upload. Una vez realizado, tendremos que darle al botón de descargar y guardar ese archivo en nuestro ordenador. El siguiente paso es volver a nuestro servidor de IMT Lazarus, volver a la parte de configuración, general, IMT Lazarus MDM y desde aquí buscar la opción de certificado APN y ir al explorador de archivos y subir el archivo que nos acabamos de generar desde nuestra página de AP. Una vez subido ya tendremos el certificado configurado en nuestro servidor de IMT Lazarus. Y eso es todo.